Vamos a ver cómo configurar las guías que nos pueden ayudar a la hora de hacer un dibujo, de organizar los elementos en, el, en la página, en el papel, digamos. Vamos a ir a ver y en ver, eh, importante que esté seleccionado mostrar regla. Iremos a guías y si no está seleccionado, haremos clic sobre mostrar las guías. Por defecto tenemos estas dos, una vertical y una horizontal, que lo que hacen es dividir la página en cuatro partes iguales. Si muevo el cursor sobre cualquiera de ellas, el cursor cambia el aspecto y lo que permite es moverla. Por ejemplo voy a llevarla aquí hasta el 20. Y esta la voy a llevar hasta el 2. Es decir, las puedo mover a voluntad. Voy a ver, a guías, añadir una guía vertical. La nueva guía vertical aparecerá en la mitad. La voy a mover a una distancia de 2 centímetros de la anterior, hasta el 18. Y voy a agregar otra, horizontal. Que aparece en la mitad y la moveré hasta el 4. Vemos que en esta tarea... Las reglas, la horizontal y la vertical, nos ayudan eh, a determinar esa posición. Vamos a ver un modo más, aún más ágil de, de crear guías. Y es ir con el cursor a la regla, hacer clic sobre ella y estirar. Aparecerá una nueva guía. Vamos a llevar esta hasta el 6. Y podemos observar a la izquierda esas rayitas azules que nos están señalando que... Las distancias entre los pares de, de guías son iguales. Puedo coger otra más y puedo hacer lo mismo para las verticales cogiendo desde la regla que aparece a la izquierda. Vamos pues aquí, a la misma distancia y la misma distancia. Hay un tercer modo. Que va a ser interesante cuando esas distancias pues tengamos estemos condicionados por algo y tengan que tener unos valores muy determinados con decimales y, y no sea fácil el, el posicionarlas con ayuda de la regla y eso es por medio de editar guías en editar guías podremos agregar nuevas guías escribiendo la posición en la que queremos que aparezca, con los decimales que le correspondan. Aquí tenemos que utilizar el punto como separador para decimales. Por ejemplo, 1078, podríamos escribir lo que queramos. Aquí están organizadas por un lado las verticales y por otro lado las horizontales. Y además podemos modificar a voluntad los colores de las guías. En algún caso podría ser interesante. Eh, las guías no son parte del dibujo. Eh, podría ser interesante, por ejemplo, si el fondo del que hemos elegido, el color de fondo que hemos elegido para, para la página es oscuro. Entonces en ese caso sería interesante utilizar unas guías de color claro. Listo. Ahora vamos a ver cómo las utilizamos. Pues por ejemplo, cojo, voy a ir a una forma, voy a dibujar un rectángulo, voy a colocarme una esquina y voy a mover, voy a ir estirando hasta que veamos esos dos lados en rojo. Que eso quiere decir que están coincidentes con las guías. Suelto y está colocado. Si estiro de aquí, en el momento que coincida con alguna guía... Lo tendremos en rojo. Y ya tengo ahí encajado ese rectángulo, en este caso este cuadrado, entre las guías. Una vez que tengo hecho el dibujo o en algún momento me puede interesar también, puedo coger y ocultar las guías para que no me, para que no me moleste. Y aquí tenemos la opción de ajustar a las guías que están por defecto seleccionadas.